Hola amigos de YouTube, hoy les traigo otro pequeño video de cómo cambiar el nombre de nuestra bocina Apple, la bocina de Apple. Lo primero que vamos a hacer es ir a configuraciones. Luego que estamos en configuraciones, vamos a donde dice Bluetooth. Seleccionamos la bocina que dice en Camino, AirPods. Damos donde dice como no, está ahí para arriba. Y aquí donde dice Name, le cambiamos el nombre que queramos y listo eso era todo